Me retaron a dar un paso, pero me da pena. Aunque pensándolo bien, la pena se queda atrás. Más bien, demos el paso. ya pasó todo Venga vengo para acarrear cariñito vengo para acarrear el cariñito un el cariñito, el cariñito lindo eh. Desde aquí.